Pas ne fais pas les déjeuner. OK yeah, OK. Et les filles qui n'ont pas de partenaires, mettez-vous entre chaque couple. D'accord Comme ça on vous êtes bien. In English For ladies who are alone que vous avez été. Je savais. Ok, entonces chicos, a ver, eh, chicos, ¿vás, vas? ¿Sí o no? Tranquilo, seria. Miren para acá: 1, 2, 3, tranquilo, 5, 6, 7. ¿Usted ha la fiel paz, la abrigador? 5, 6, 7. ¿Sí o no? Importante: hombres. ¿Cómo di hombres en.? Manen, madre manen. ¿Qué pasa si se mane? Me Miren, miren para acá. Un, dos, tres. ¿Ok? Esto no, no. No. Look de body bumbum. Sí. Vamos. No, pinga. Esto es para los cubanos, Que se Vamos. <ríe> Cinco. <ríe> al que me no le guste, que mira, fue no, sí, seis. Cinco. Seis. Cinco, seis, básico 1, 2, 3. 5, 6, hombres. 1, 2, 3. Dile que no, atención. 1, 2, 3. El marzo es marzo. Mira, eso. Ay, ay, ay. Ahora, espera, vamos a oír. Mujer, de FAM. FAM. De Marché. De Marché. ¿Ok? FAM, grave. 1, 2, 3. ¿Sí? Sí, otro vaso, 5, 6, 5 6 básico. 1 2 3. 5 6 go. 1 2 3. 5 6. Ah, eso. Super. Ahí. 6 6. 3 6 básico. 1 2 3. 5 6 de nuevo 1 2 3. Go. Y 1 2 3 5 6. Ahí. Super, super. Super, super. Sí o no? ¿Claro claro? Yo sé yo pago el camisito. Sería ram de la fi. Vamos, vamos a lo sencillo. Para no el Uno, tres, miren. Cinco, seis, siete. Uno, tres, cinco y siete. ¿Sí o no? Miren, miren. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. ¿Sí o no? ¿Sí o no? bien. Uno, dos y tres la posación de la masonilla 5, 6 Ubertio ¿si ¿Sí o no? Sí? con no ese, sé? vamos arriba, la mano fría la mano fría 5, 6, basta 1, 2, 3 5, 6 de nuevo 1, 2, 3 go, dile que no Ubertio la piel pasa, 5, 6 stop, bien, super perfecto, 10 yes. On ramen la fi et on prend la tag y on prend la tag. 5, 6, 7. 1, 2 y 3. Ahí. Le fi, le an y par le garçon. Vale bien. Ladies, your first step. Your first step goes to the boy. Sí? Otro más? ¿Verdad? 5, 6, 5, 6, 7. 1, 2 y 3. Et là on tourne en mode salsa là. 5, 6, 7. Ça, ah, bien. Super. Changez. Change. Autrement, c'est ça. Ouverture pour la fille. Je la regarde. 5, 6, 7. Je la ramène. On en tourne ensemble. Et j'attends. Si ou non. Clé ou non, clé. On y va. 5, 6. 5, 6. Passico. 1, 2, 3. 5, 6. Pérez, pérez, pérez, pérez. Importante. Après, elle va dire en anglais. Je sais que la bachata aujourd'hui, le côté sensual et tout. Ah, bien. Super. Mais la salsa, aussi, il y a aussi de la sensualité dans la salsa. Si je danse comme ça, du coup, bachata. Bien, on va faire la bachata, c'est mieux. La salsa, certes, elle est piquante, mais il faut qu'on garde un petit côté sexy. Je suis là et je regarde la marchandise. Yes, maman. Yes. Yes. Mm. espagnol, toi? Mm. Moi, je suis cubain. Qu'est-ce qu'il y a? Viens ici. Je vais te montrer ce que c'est danser la salsa. Si ou non? Mais c'est ça, cet état d'esprit. On ne pouvait pas penser. Ok? Cool. Ouverture des dents, des sourires. Cool. Connexion et racata. Si? Pas...